soy amigo de Estela, una de las participantes en el curso. Yo también estoy deseando ir este año porque me han dicho que te lo pasas muy bien y conoces gente súper, súper interesante y el tiempo pasa volando. Así que nada, espero veros por ahí. Un besito.